Para respirar, para ver viajar y hacia el mar mi espora Allí donde la humanidad, lejos de maldad, se libera Sabes que la vida nunca va a esperar Ya no hay marcha atrás, ven, sigue mi estela El aire nos arrastrará hasta tu lugar de esta esfera Sueño con paisajes que luego son realidades Parajes inventados de mis cavernas mentales Solo quiero que el aire sea mi ladrillo, Los ladrillos de mi vida son la piedra del camino <risa> Se pregunta ya la noche cuál será el sentido vivo. Con preguntas a las que nadie ha respondido y te bendigo. Oh, oh. Si con las esperanzas puestas en la gente que te meta su corazón. No se pierde, se malgasta. Se vive como destiado la costa, no se necesita pasta. Camino y manta nuestra no apuesta. Quemada si pierdo la respuesta, la pregunta nos arrastra. Si duermo aquí, la playa es nuestra. Y de todos los momentos intentos que sendero nos muestra. Cierra los ojos poco a poco, la luna te acuesta. Hola, te duerme, luego rompe la mejor orquesta. Aire necesito para respirar, para ver viajar y hacia el mar mi explorar la humanidad lejos de maldad se libera Sabes que la vida nunca va a esperar Ya no hay marcha atrás, persigue mi estela El aire nos arrastrará hasta algún lugar de esta esfera Si te pillan de niluvio junto al reino de Neptuno Dile tú no vas a ser mi dios, tan solo crea en uno Que encima de mi mención y orbita sea ciego Saturno ajeno a lo malo de este mundo y si me tuvo en una playa con palmeras se a dormir Será por ti, vida mía, que me empeño a ser feliz Bajo estos astros tormentas, invisibles, universo paralelo, deformación de los cielos. Hombre de nombre, arena en la cuesta, raso el horizonte, polizonte de esta gesta. Que llaman vida, una virtud modesta, el todo o la nada, siendo todo lo que muestras. Toda la vida, quitándome la máscara, fruta prohibida, comiéndola con cascada. Pisadas quedan, el viento ya las borrará, en las camas de tierra eso siempre madrugará. Aire, necesito para respirar, para ver viajar hacia el mar mi espora. Donde la humanidad, lejos de maldad, se libera Sabes que la vida nunca va a esperar Ya no hay marcha atrás, ven sigue mi estela El aire nos arrastrará hasta algún lugar de esta esfera de en Madrid, Yo la noche invadidillo en el exilio de mi viaje Sin peaje, vuelo de árboles y no cobran por su sombra A ellos nadie sobra, de Solo es encuentro Y te aseguro más disfruta de su obra Y ahora quiero ser la gota que renace cada día Con Rocío en la remota, isla de un país perdido ser tu gol fue que tú seas mi bebé yeah. yo la mercancía barata en fracas de tú eres la artesanía que no produce en las fábricas matemáticas las órbitas descritas por tu cuerpo y en mis páginas Solo las esquinas curvas de mi realidad en las esferas temporales sepultando a potenciales Pero nada más sacarás del pozo de mis sátiras pues ya dejado el sí mismo yo sonrío cuando miro atrás camino ese lugar donde poder olvidar si ya dejé los miedos yo me elevo en este plano astral ¿Cómo explicar que siento recordar si no hay mejor remedio que perder si poder encontrar telonear la puesta del sol sobre el mar y dar paso a que me arrasó hace un tiempo atrás con humildad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 So right behind that mosque is where we're staying and this is the beautiful town of Chowan. But I just can't, I can't get enough of it. Some pretty good hiking up here <laughs> <laughs> work on being less of a dick <laughs>